Muchas gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. Estamos de vuelta con su revista diaria Diálogo Matutino. Y como lo prometido es deuda, en el día de hoy tenemos un invitado especial con nosotros en el estudio. Y vamos a darle la bienvenida al mayor del ejército, Tapia. ¿Cómo se siente mayor? Muy bien, buen día, Hugo. Gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A pesar de que yo sé que usted es un hombre que se levanta temprano, porque lo he visto muy temprano en la mañana, pues en la ciudad de La Vega, en diferentes operativos. Pero antes que nada, vamos a hablar un poco de cuáles son las cosas que usted ha implementado en la Policía Municipal. Pues algo que fue muy aplaudido al inicio, cuando usted inició, fue que se tomaron algunas medidas en la Policía Municipal para desentarla. Pero háblenos un poco de eso. Bueno, eh, cuando llegamos a principio de año, en enero, comenzamos con la transformación de lo que es el cuerpo de la policía municipal porque venían desde mucho tiempo atrás dándose la tarea a algunos eh, policías municipales querer formar parte de ese cuerpo para así tener la facilidad con que cometer algunos crímenes entonces eh, el señor alcalde lo primero que me manifestó fue que hiciera un levantamiento sobre la situación, que depurara el personal y que termináramos con, lo que, con la práctica que se hacía de que cada cual que llegaba a la policía municipal por cualquier tipo de enllabadura ya ostentaba un rango sin tener ni siquiera conocimiento de lo que es un entrenamiento, de lo que en verdad significa un grado en cualquier cuerpo catrense. Eh, a raíz de eso, comenzamos con eh, solicitarle a todos los miembros que pertenecían a esa policía que yo encontré ahí, a que se despojaran de sus rango, que íbamos a empezar de cero, eh, que de acuerdo a la actuación, al comportamiento, el tiempo dirá quién podría ostentar un rango en la policía municipal sin pasar, del rango de capitán porque si vemos un rango de oficial superior que es eh, este escudo con, con el laurel significa eh, el grado superior después que usted es un oficial subalterno es decir que de ninguna manera un oficial de la policía municipal va a saber lo que conlleva llegar hasta ahí entonces, no tienen, que, no tienen que llegar a la policía con el deseo de ser de mayor, coronel. Tienen que llegar a la policía con la intención de hacer un trabajo. De, de, de acuerdo al trabajo que ellos realicen, entonces nosotros le colocamos lo que es el, el grado siguiente al que ellos tengan. No porque usted sea mi amigo, no porque lo recomendaron, usted se va a ganar su grado y usted se va a ganar una posición en esa Dirección de Seguridad Ciudadana quien es la que dirige la Policía Municipal Mayor, ¿qué tipo de formación le está usted impartiendo a la Policía Municipal? Número uno para adecentarlo porque hay mucha gente que entró ahí sin ningún tipo de formación y número dos para los que, lo que volvieron atrás, se proyecten y puedan pues, subir de rango bueno ahora estamos en el proceso de depuración cuando yo llegué habían 180 policías municipales entre policías nombrados y policías voluntarios eh, en la actualidad solamente tenemos 35 oh pero una, una depuración muy exhaustiva Sí. entonces lo que estamos haciendo es llegar a controlar en su totalidad eh, lo que es el perfil de cada policía. Ya cuando eh, tengamos eso eh, resuelto, entonces vamos a convocar a los ciudadanos a que participen en un, en, un, en un ingreso masivo que vamos a hacer de policías municipales. O sea que van a reclutar nuevos miembros. Sí, claro que sí. Es la intención del señor alcalde de que la policía municipal tenga otra cara, de que formemos esos jóvenes con la visión a servirle a la ciudad, no con, con lo que se tenía antes, que era ser policía municipal y portar un arma de fuego. Aquí hemos visto cómo andaban los policías municipales con armas de fuego. Ya esa práctica se terminó. Aquí un policía municipal anda con un arma de fuego, si va a un servicio. Terminado el servicio, esa arma de fuego reposa en las instalaciones de la policía municipal. Mayor, eh, nosotros en, ahora mismo hay un problema de seguridad ciudadana. Y quisiera, la ciudadanía quisiera, ya que la, la policía, por los limitados recursos que tiene, quisiera ver que la policía municipal, a pesar de que no le corresponde, Quisiera ver que tome un rol protagónico, ya que entiende que la Policía Municipal es lo que nosotros tenemos, eso de nosotros. Entonces, ¿tiene plan la Policía Municipal de tomar algún rol para proteger a los ciudadanos? Bueno, de hecho ya eh, nosotros hemos trabajado en conjunto con la Policía Nacional, en, a la cabeza del Coronel Mariano Cabrera, que nos dio la oportunidad de nosotros eh, realizar patrullaje mixtos eh, lo hicimos en Semana Santa, en el plan Semana Santa Segura 2017, y dio muy buen resultado. Nosotros estamos a la disposición de todos los organismos, eh, todos los cuerpos catrense, de los organismos de emergencia, para nosotros darle apoyo. La Policía Municipal, eh, su, su rol es preservar la, los bienes, de, que administra la alcaldía es de brindarle la seguridad a los municipios de que tengan un espacio público libre de transitar y estamos en apoyo a cualquier ciudadano que nos necesite pueden solicitarnos y dentro del marco de lo de la ley que nosotros nos permite actuar, nosotros vamos a estar ahí para servirle. Eh, yo he visto... Eh, en la televisión como otras alcaldías pues han tomado medidas más radicales con el patrullaje, patrullaje de los parques incluso policías municipales amonestando ciudadanos que tiren basura a la calle ¿eso está dentro de lo que se está planificando? Sí, claro, ya se está conformando el, lo que es el consejo municipal se están eh, elaborando, elaborando las normativas y ordenanzas para ver cuál sería eh, el monto o la sanción que se le impondrá a cada ciudadano que viole dicha disposición. Entonces ya cuando nosotros tengamos eso creado, nosotros ya vamos a actuar. Eh, hemos salido, no sé si ustedes se ha dado cuenta, en varias ocasiones, haciendo, haciendo operativos de recogida de animales que andan volando en la ciudad, eh, liberando eh, los espacios públicos eh, hemos estado en cada actividad deportiva en cada actividad religiosa que necesiten un apoyo de lo que es la policía municipal ahí estamos nosotros. Bueno hemos visto que la policía municipal le ha dado mucho apoyo en lo que tiene que ver con seguridad al, al nuevo mercado aunque realmente pues uno no quisiera ver a la Policía Municipal el día entero ahí, ya que se sobreentiende que eso tiene que operar pues, de manera automática. Pero, ¿cuáles han sido los mayores retos que ha tenido la Policía Municipal en el traslado del mercado? Bueno, en el mercado provisional que está operando en la Avenida Restauración, eh, próximo a la, a la Plaza engini hemos tenido... Eh, Muchos retos, como usted dice. El principal reto es que el espacio que tiene donde se está alojando los mercaderes no es suficiente para la cantidad de personas que operaban en el mercado viejo. Entonces, eh, hemos tratado de organizarlo, aunque es casi imposible. Estamos tomando medidas para eh, intercalar los horarios, de poner tres días de un tipo de vegetal, de dos días eh, los víveres, eh, los camiones que vienen a abastecer, los días de plaza, es algo complicado porque muchas veces algunos de los mercaderes no entienden que eso es un mercado provisional, que aunque ellos le permitían que venga un camión, por decir de Contanza o Jarabacoa, estacionarse en el mercado, era en la calle, era en lo lateral del mercado. No era dentro de un solar como se está haciendo ahora, donde está habitándose eh, lo que es el área de los mercaderes. Entonces, eh, tenemos entre 80 y 90 vehículos que vienen a, a, a la venta al por mayor. Esos vehículos le tenemos un horario de 5 de la mañana a 9:30. Lo que sucede es que muchos de ellos, después que no pueden vender esa, esa mercancía, se quedan en la ciudad tratando de venderle entonces al detalle. Y esos son los problemas que venimos, de, que venimos teniendo, que muchas veces se van al área urbana, residenciales, se paran en una esquina, dejan la basura tirada, eh, se van al frente de los colegios, los hospitales, y no entienden que se estableció un horario para esa venta. O sea que uno de los mayores retos ha sido la, la desobediencia de los mismos mercaderes, debido a las limitaciones que trae el hecho de que es provisional. Ya se nos acaba el tiempo, Mayor. Por último, ¿cuáles son los planes próximos que tiene la Policía Municipal, aparte de reclutar y crecer? Porque me imagino que con 35 miembros pues no le da eh, el cuerpo del orden, proteger la ciudad de La Vega, los espacios públicos, cuando venga el carnaval el año que viene. ¿Cuáles son los próximos planes? ¿Qué vamos a ver de la Policía Municipal en los próximos meses? Bueno, el hecho de que tengamos 35 miembros no significa que con eso que vamos a trabajar. Redu nosotros reducimos la cantidad al, al mínimo para entonces ahora que estamos en el proceso de depuración y evaluación con muchos de ellos que le solicitamos eh, papel de buena conducta, le solicitamos un grado eh, mínimo de, ¿De, educación? de educación. Entonces, ya de ahí en adelante nosotros... Eh, de acuerdo a la disponibilidad que tengamos, entonces vamos a empezar a ingresar. Ya casi todo está listo, hay unos de 30 a 40 miembros que están listos para ser ingresados, solamente estamos esperando eh, la orden para hacerlo. Por último, para los jóvenes que quieran aplicar, ¿eh, el, ¿el salario de un policía municipal es competitivo, Mayor? Sí, claro, todo va a depender de acuerdo a su preparación. Bien, ya ustedes saben, a los jóvenes veganos que quieran aplicar, para a Policía Municipal próximamente se estará reclutando y entrenando nuevos jóvenes. Muchas gracias Mayor por la compañía gracias. y gracias por aceptar la invitación y esperamos que en una próxima ocasión pues, podamos tenerlo por acá nuevamente. Siempre pues la Muchas buena. gracias. Bien. Gracias a todos ustedes que Dios los bendiga y hasta mañana.